Bueno, cambiamos de tema, hablamos de esto que ya se oficializó y va a empezar, obviamente se va a dar, que es el traslado del tortugo, Jorge, Sofía. Exactamente, va a ser trasladado a un centro de rehabilitación de fauna marina a Mar del Plata y bueno, va a ser trasladado con eh, todos los cuidados necesarios en un avión privado en donde se lo va a alojar en un colchón húmedo y cuando llegue justamente a este centro de rehabilitación, bueno, los veterinarios a cargo van a establecer cómo es eh, su ambientación, ¿no? En este nuevo lugar donde se va a alojar el tortugo que nos ha acompañado por casi 40 años. Exactamente. La verdad años. es que es un ícono, ¿no? De, de Mendoza al Tortugo Jorge, que su nombre se debe a un niño de 10 años que lo visitaba todos los días, sí. y es por eso que los cuidadores del tortugo decidieron ponerle Jorge en honor a, a ese, ese niño. niño. Y bueno, de allí deriva su, su hay nombre. Hay que buscar a Jorge, hay que buscar a Jorge, che, a ver qué hay, hay que buscar a Jorge, pero totalmente este. bueno. Claro, ya Le... debe tener este, 40 o 50 sí, si sí. Lo visitaba, Claro, si, si lo estaba de chiquito No, no, es que no sabemos cuándo lo visitaba Pero también sabemos que hace mucho que se llama Jorge el Tortugo Así claro. que más o menos por ahí viene bueno, eh, claro, Jorge, este niño de 10 años, hijo de inmigrantes, eh, su nombre en realidad era George, o sea, ah, ah, pero bueno, eh, bueno, de forma castellana, <ríe> eh, Jorge. Claro, y George bueno, no quedaba. Claro, claro, claro y es por Cato. eso que se le decidió poner el nombre eh, en honor a ese niño bueno. que lo visitaba. Bueno, vamos a contar en cuanto al traslado, sí. ¿no? ...más allá de la historia de, de, del, del tortugo. Eh, tortugo tiene entre 65 y 72 años, se oscila más o menos... ...y pesa unos 99 kilos. Va a ser trasladado a este lugar donde eh, justamente las condiciones que tiene... Eh, ...es un estanque, al menos la primera rehabilitación que va a tener... ...es de 120 litros de agua. Luego se lo va a mover a una laguna natural de dos hectáreas... Eh, ...que se encuentra en el mismo lugar y recordemos que... Hoy por hoy está en un estanque de 20 litros. Miren la diferencia claro. que, que hay, ¿no? En cuanto, en cuanto digo al traslado y todo lo que significa eso. Ya va a estar en un estanque, o mejor dicho, en, sí, sí, en un estanque de adaptación que es seis veces más grande Olvídate. que en el cual ha vivido durante 40 años. Uh -huh. Y ni hablar cuando pase a la laguna natural. Claro, exactamente. Bueno, la adaptación va a ser de, de este estanque de 120 metros cúbicos y, eh, bueno, posteriormente va a ser trasladado a esa laguna. Una que bien les decía eh, que va a ser ya su hábitat, ¿no? Uh -huh. Allí va a establecerse hasta que, bueno... Eh, ya no nos acompañe más en el plano físico. El tortugo <risas> tortugo. Jorge. Saben cómo llegó? Les cuento un poquito la historia porque a veces es lindo. Está conocer bueno la conocerla, porque a esta hora hay muchos chicos que acaban de llegar del colegio. Lo cuento brevemente y ya ahí vamos a la, a la entrevista que realizábamos esta mañana y que eh, en realidad se estima que viene del Golfo, P, eh, Golfo de México y que de allí se derivó a través de las aguas hasta llegar a Bahía Blanca. Quedó estancado ahí el, el tortugo fue eh, justamente recuperado por los pescadores que estaban en la zona y como no había un lugar que pudiera tener las condiciones eh, adaptadas para, uh -huh. eh, para poderlo rescatar, es por eso que fue derivado a la provincia de Mendoza en 1984. Uh -huh. Llega de esa forma a Mendoza y hasta de, desde el 84 hasta el día de hoy es que ha estado acompañándonos o sea, en lo que conocíamos como el Acuario Municipal. Que llegó por el Atlántico y ahora vuelve al Atlántico el Tortugo Jorge. Exactamente, claro. exactamente. Bien, bueno, me Pero bueno, lo rescataron porque la verdad es que en ese momento no había un lugar... Que, fuera, que estuviera apto uh -huh. para sus condiciones. Y mira si ha escrito historias el tortugo, sí. porque ¿quién no ha ido a ver al tortugo, Jorge, pero por supuesto, cuando estaba es otro el tema. El acuario? en el, hay el acuario? Hay encontrar una nueva estrella para el acuario, porque el tortugo era, es la estrella del acuario municipal. Bueno, pero recuerden que cerró el acuario ah, claro, el año pasado y que ahora está es de conservación de la biodiversidad eh, y sobre todo hay varios eh, animalitos. O sea, ya no se puede visitar, digamos, o sea, no, no sirve como lugar de... De visita, de visita no. como pasó con el zoológico. Eh, claro. Bien, tal cual. Bueno, es, es una forma de preservar no también las, las especies que han quedado, porque hay todavía otras especies allí en, el, en lo que conocíamos como la cual. Bien. Vamos a compartir la siguiente entrevista que hace referencia a... Bueno, ¿qué va a pasar con el tortugo, Jorge? Va a un acuario... Que está ubicado en Mar del Plata. Se llama Aquarium en, en Mar del Plata. Este, va a una zona, a una, un lugar, un estanque de agua de aproximadamente 200.000 litros de agua marina. Y esto lo remarco porque esto es lo que, lo que hace la diferencia inmediata de la situación. Es decir, aquí está en un, en un lugar donde hay 20.000 litros de agua. Y por cierto, agua preparada, agua ambientada para, para este tipo de animales, acá. Pero él va a un lugar, un lugar muy, espacioso, muy espacioso, donde va a poder eh, comenzar su rehabilitación. Se ha pactado, y que la comuna ha tenido muchísimo cuidado en ese detalle, es decir, que el animal no va a ser exhibido, ni expuesto, ni explotado comercialmente, cosa que no se puede legalmente pero se encuentra en el convenio que ha celebrado la municipalidad con, con la otra entidad, ese, ese detalle fundamental de que no va a ser exhibido al público el animal, ni en fin, no se va a prestar a lo que siempre sucedió. Según los lo científicos y los peritos que lo han, lo han analizado, se encuentra en perfecto estado físico, lo que necesita es ambientarlo a un mundo nuevo, un mundo totalmente este, distinto del que ha conocido acá en Mendoza, que ha estado encerrado estos casi 40 años.